Y grabando, igual. Buenas, cabros. Aquí no, estamos. No. Chuva el pico, Martín. Buenas, cabros. Estamos aquí con estos productos de la nueva edición de Vidas y Leyendas. Tenemos un kit de torneo. Aquí con estos hicieron los torneos. Y la carta semana. promocional del otro lado, muéstrala. Esa es la carta promocional. a ver un rato más. Tenemos un mazo delegado gótico, que es el mazo Totem, con tres sobres. Y por último, tenemos el monstruo, que es el display con la carta promocional con la carta promocional que está ahí escondida de 24 soles así que vamos a abrir primero corte ya entonces que vamos, entonces, ¿qué vamos a abrir primero en todo caso claro esto van a hacer tres videos porque no vamos a hacer un video de una hora y media en una de las tres huevas juntas así que lo sobre entonces entonces ¿a la, la que no tiene carta promocional exactamente entonces este es el, el pack del de, mazo del legado gótico que un mazo totem, un mazo de recipientes y tres soles de legado gótico vamos no, a ver que voy con este mazo sí. ¿Cuánto? ¿cuánto te salió este? este salió 7000 ¿y dónde lo compraste? Zeta mar. Me. porque son los únicos que me dejaría curarlo yo, tiempo menos que tenga una tienda especializada, pero bueno Ahí están los 3 sobres de 7 sobre, cartas De, Once. de 11 de cartas de ¡11 cartas! De 11 cartas Sí. De 11 de cartas y el mazo Ya, entonces vamos a ir el mazo primero, rápidamente Porque... Ya Entonces como monototem Partimos con el Serapeum Que es una carta ultra real de Águila Imperial La cual... Otro saliado de coste 2 o menos, pierde su habilidad y no puede atacar Pero eso ya haya ¿no? Sí, esta de Águila Imperial Luego tenemos el Istasil, que está de contraataque, que es la revisión de esta carta. Y se lo hago por primera vez, creo que en Midgard o en Asgard. Uno, los no, no. dos. Que te permite jugar totems como si fueran o sea, no Te permite convertir un totem en un aliado ya, por un turno. Por más, más fuerte, Héctor Bastardo, bastardo, bastardo, bastardo. Ya, mira, era el Vesubio, cabrón desterrador de le da un juego de coste 3 o menos, luego uno bota una carta por cada desterrado de, de esta manera, daño directa. Kumamoto, yo, entonces Shira, ¿sí puedes convertir este tótem en un leado de raza dragón de fuerza igual a la cantidad de tótemes que controles hasta la base final. El Viracocha, que trae los de la muerte, es el que aumenta el daño directo 1. Y este es uno de los más importantes porque tu ponente bota una carta por cada tótemes que controles. ¿totem? Sí. Y después tenemos este que, mientras se trata de juego, los leados de fuerza 2 o más no pueden ser de atacante. Entonces, con este, con este, y con este, ninguna le a atacar. No. Dale. Así de sí, Ya, sí. nos Y El Carmina Burama, que para cancelar el ataque, suponente. Y después las cartas de chillitas, que no hay mucho. Cartas <risa> chay. Mierda, mierda. Estas son de la edición nueva. Y lo usan los vampiros. Cuando juegas de Talimán, puedes pagar cualquier cantidad de oros. Vestir la carta que de un cementerio. Luego tío? puedes tirar una carta adicional por cada oro pagado de esta manera. ¿Cuánto tienes de talimán? Pide uno y un Talimán entonces, pagáis pues uno, jugáis esta cosa este trae una carta objetivo, después este una carta por cada que pagaste Listo Después la tormenta de murciélagos o murciélagos o murciélagos murciélagos como les querían decir. solo por jugarte en nivel de talismán, luego los este los el atacante y bloqueador este turno, pertene toda la fuerza de la Para para matar a la, para lucir <coughs> la fuerza los león Después todo esto, todo esto es conocido así que ahí está, ahí está, este es nuevo este no, es este no, está ¿sabes qué? claro eh, estamos bien pero no, no puedo ver las cartas con nosotros <ríe> <sujetos> encima <bueno. ríe> ya. este es sube de todos le da en juego a la mano de su dueño para sacar los oleados y la esa la tenemos solo los sí, conocidos no vale. y listo vamos, vamos. ya, ¿las vimos tontos? esto es lo el interesante marzo. de el mazo Ahora los tres. soles Ahora ver, ver qué sale No lo leer como siempre Aquí, miren Dice Tomate, la colección contiene 230 cartas Cada solo tiene una carta real, 10 cartas cortesanas, 6 cartas pasales y una carta oro Y una carta cada 6 soles puede contener una carta mega real o superior Ahora La cosa es de que Hay una categoría más, porque son eh, pasallas, cortesanas, reales Mega reales, ultra reales y legendarias ya, Ya entonces, como sale la mega real o ultra real, solamente sale la mega real o ultra real. ¿Sí? Pero como sale la legendaria, sale en todas las anteriores. Oh. Sale, sale real, mega real, así, sí. ultra real y tenés, legendaria. Tienes que salir a comprarte un kino. Exacto. Vamos a ver super sub. Aquí no sale. Y lo, lo sobre como... los sobres tengan diferentes, como claro, Bonitos afuera. es lo mismo. Es lo mismo, Ya, Gassi, un guerrero 2-1. Giga, Pechin, un samurai, Palectrain Bueno, pero el que tú quieres saber? Muroni Wakita na Naokata Otro samurái para el Yo no quiero samurái Compas ascendiente Ascendente? Ascendente Uno oro con habilidad Y si esto en el juego puedes poner un contador honor sobre el aliado de los samurái objetivos. ¿Por más selecto ¿Por qué weón? Yo, no yo no uso Porque tienes contadores. Ah, pero no tienes samurái Yo no tengo samurái ¿Me te un por los samurái? Vale, Un eterno Y... Sir... Francis Barney Oscuridad un sombra de estrés. Cuando este aliado en, eh, entra en juego, o sea declarado de bloqueador, puedes jugar una carta de oscuridad en, o de raza sombra en tu castillo, cementerio, de coste igual o menor a la cantidad de aliados de raza sombra, controles y ponen en tu mano. Al final, base oponente puedes elegir un aliado objetivo para que tenga que ser declarado atacante. Esto no se si puede. O sea que obligar al, al enemigo a atacar. Y un oro. Ahora los oros. Lo curioso es de que no traen el nombre aquí y tampoco traen el texto acá Sino que traen el nombre aquí y el texto épico acá Se ven, se ven mejores Sí, eso se bien Se ven mejor que antes Después tenemos Serafín. Gold, Gods, Mano de Hierro ese es por los pajas, Y Jacob <ríe> Jacob de la Kardec Listo ahí, ahí está está, bien. Ahí, está. Déjala, déjala ahí ¿no? carta y los otros jugadores son bonitos Ya vamos a ver el del... El del... El del lobo Ballena Pantera a meter ahí Eh... Doctor Strange <ríe> Que chucha hermano sí, sí, Muy bonito Melchior Siminensis Ahí, Doctor Strange Alberto de Barbiano. Impuku. Eso por ahí Danza de acertijos. Un bestia. Un bestia furry para los furries. Uh, oh, el puco. Y bendito de ursa Un bestia de los dos al comienzo tras de trazo vigilia, si este aliado está en tu cementerio puedes tirar dos aliados de raza bestia en su cementerio para poner en tu mano, cuando este aliado entra en juego por un contador de alimento, en hasta dos aliados de raza de que controles, listo, para alimentar al aliado, está todo bueno, y Ostensorium una pieza de arte fundamental en la cual se guarda la esperanza contra la noche ¿Qué, qué, qué? inquisitor generalis soldado 1-1 Kama no un consumare palector Ay, dale, con... y un duque urbal que es un camello yes, y, y, y, y, y, y y y y se abrió siguiente sobre del pack del mazo el Lim, un eterno, de los dos yomon sugi un arbolito otro arbolito mira acacia de teneré frisca un sobre los dos el yana uekata serio por eso me no refiero él llama chichi Chichi? llama Chichi? llama Chichi? No, Chichi, son dos... Son dos HH Dilex hijo no. de mierda Y un... Mira, un Samurai Palecto con... Bueno. Un Son Kui Un Son Son Kui Luz Cuando este aliado está en el juego, puede haber un cantor de honor sobre hasta dos heredas Luz y o de raza samurai, que controles Mientras este aliado está en juego, los demás heredas que controles ganan una fuerza aportada contra otro honor que tenga Y, y, y... No. Un talero, traíte Martín Una moneda de plata, con un par de estas bastadas para completar guerreros de servicio en la legia bohemia. este paria, un bestia 3-3 Locura de esclavo, un talismán 1 Y Endriago, un dragón Claro, los dragones tienen inmunidad talismán, o sea que no pueden ser afectados, por los talismanes con ser ¿Todos los dragones? Todos los dragones <coughs> ¿Y los que tienen el... No, pues si no son de esta edición pues Martín y ahí eso fue... Tres, que te brillantes. Eso fue el mazo, el mazo totem Son cuatro, tres. Los tres sobres salieron el Sir Francis Barney, Barney, Barney, Barney, como el Barney Simpson, eh, Bendito de Ursa, que fueron un guay dos, y el Simpson Kubi para lectura, el, el Sobre Bueno, eso fue el mazo, cabrón. Vamos a seguir más rápido con el kit del lanzamiento.